Estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia y nosotros pues queremos eh, hablar de varios temas. Lo habíamos dicho, uno de los principales y de hecho lo que nos ha convertido, que nos ha visibilizado al mundo uno de los aspectos es eh, hablar del litio en Bolivia, ya sea por lo turístico por lo que se tiene en el salar, pero luego la otra parte y la más importante consideramos es el tema del trabajo que se está desarrollando. El tema de la industrialización, qué significa el litio para nuestro país, cómo estamos avanzando ya lo habíamos señalado en el mes de agosto se va a entregar eh, la planta de carbonato de potasio tenemos nos va, nos va a corregir precisamente nuestro invitado porque eh, esta es una etapa de industrialización si bien se tiene algo de forma eh, como piloto ...que se empieza a mostrar los resultados... ...ya en una fase mayor, una industrialización... ...va a permitir obviamente ingresos también... ...para nuestro país... ...está con nosotros eh, Luis Alberto de Chazú, ...viceministro de Altas Tecnologías Energéticas... ...ya ve exactamente... ...viceministro, como está, buenas noches... Eh, ...esto se entrega el, en el mes de agosto... ...¿qué significa esta planta? Bueno, esta planta es eh, la planta... ...de cloruro de potasio... ...que ha sido construida por una empresa china... ...y bueno... ...están ahora en este momento eh, desarrollando las últimas pruebas... ...ya con carga y con producción, ¿no?, de producto final. ¿Qué es el cloruro de potasio? Es un fertilizante básico para toda la agricultura, ¿no?, para... ...generar mejor producción agrícola, para que el producto sea mejor, para que sea más abundante y de más calidad. Tenemos, por ejemplo, la planta de bulobulo Bulo con, con... con... otro urea, tipo de con la urea. Que es otro de los... Hay, hay tres componentes básicos para los fertilizantes, uh -huh. el potasio, el nitrógeno y el fósforo. En Bolivia tenemos dos plantas de los tres. Una planta de fertilizantes eh, nitrogenados, que es la urea. Uh -huh. La otra planta, la nuestra, la que se inaugura el próximo mes, que es fertilizante en base a potasio. Entonces, eh, hace tres años atrás, el país no tenía fertilizante ¿Y alguno. ¿Y qué hacíamos? ¿Todo lo importábamos? Exactamente, todo se importaba. Porque se necesita ¿verdad? la producción. Claro, pero claro, el uso de fertilizantes ahora es intensivo en toda la agricultura del mundo. ¿no? Uh -huh. Y en el caso nuestro son fertilizantes muy naturales, porque el uno viene del gas y el otro viene de la salmuera del agua que está debajo del salar. Son, digamos, prácticamente fertilizantes naturales. ¿no? Los químicos son... Es, Excesivamente Residuales en cuanto al volumen uh -huh. Entonces software Es muy importantes si y la planta El presidente nos dio la fecha Pero está listo todo Y el presidente irá a ver El proceso de producción desde el principio hasta el final Y ya con producto ¿No? Con producto Entonces es una planta muy grande Vamos a empezar con 30% más de su capacidad Y yendo, subiendo hasta el 100% ¿En qué tiempo se construye esta planta? Porque si la vamos a entregar bien meses meses. O sea, dos años y un poquito más. Claro, claro, dos años y cuatro meses estamos uh -huh. en el tiempo, ha estado todo correcto y la planta está realmente funcionando bien. Uh -huh. Vamos a producir este año más de 30 mil toneladas desde septiembre a diciembre, ¿no? Ah, en estos meses nada claro, más? claro, claro. 30 mil toneladas. ¿Hay mercados, es interno Sí, sí, ya se está apartando una venta con, eh, uh -huh. creo que son comercializadores eh, brasileños uh -huh. ¿no? ...una planta muy grande... ...350 mil toneladas... ...que vamos a alcanzar... ...eso en tres años y medio... ...en producción creciente... ¿no? ...entonces estamos empezando... ...la industrialización... ...en la primera etapa... ...de, de salas básicas en el país... ...en cuanto al litio... ...debo decirle que la planta... ...pequeña... ...piloto... Uh -huh. ...ya ha producido 135 uh -huh. toneladas... ...en este semestre... ...tres veces más que todo el año pasado... ...entonces eh, realmente hemos... ...multiplicado la producción... ...pero en estos días, si no es mañana, el lunes... ...se firma el contrato con la empresa Maison CEMEX de la China... Uh -huh. ...para la construcción de la planta de carbonato de litio... Eh, ...de acuerdo al, a la convocatoria... ...esta planta tiene que construirse en 15 meses... ...entonces a finales del próximo año... ...tenemos arranque de la planta de carbonato de litio... ...pero además, una tercera buena noticia... ...el día de ayer... ...yo le anuncié eso creo que hace un tiempo atrás... ...en una entrevista similar a la de hoy... Ayer se ha promulgado el decreto que autoriza a la, a la empresa y a de Litio Boliviano a conformar una corporación que le permite hacer asociación público-privada con la empresa que ha ganado digamos, el concurso para la asociación, la empresa alemana ASI. Se nos ha autorizado los primeros desembolsos para los trabajos preliminares. ¿Esta asociación qué va a hacer? Con Salmones de Cidia va a ser hidróxido de litio, hidróxido de magnesio materiales catódicos y baterías en Bolivia es un consorcio que va a ser junto con nosotros con mayoría del estado boliviano en el paquete accionario cuatro plantas en Bolivia entonces estamos de acuerdo a la propuesta y si todo va bien uh -huh. y la burocracia nos ayuda, en tres años tres años y medio tenemos toda todo esa cadena lista y bueno hemos cumplido el sueño de industrializar y estar en una tecnología de punta en el litio Increíble. La verdad, cuando, cuando empezamos a hablar de litio, le digo, nosotros, ¿no? con el desconocimiento en el tema, eh, no sabíamos la, la capacidad, el potencial, las cosas que se pueden eh, tener, aparte de lo turístico que yo decía al inicio, uh -huh. que, que sin duda nos ha visibilizado al mundo, viceministro. Pero este otro aspecto, ¿no? hablar de fertilizantes, y luego uh -huh. lo que se viene con, con toda la industrialización. Eh, los mercados, me decía, uh -huh. viceministro, es, internos también se están exportando. ¿Hay oferta en la región? ...para el fertilizante. Para el fertilizante sí. En realidad la planta piloto ha estado vendiendo en el mercado local... ¿no? ...en Cochabamba y Santa Cruz. Pero hablamos de 3.000 toneladas. En estos cuatro meses vamos a producir 10 veces más 30.000... ...con uh -huh. la planta grande. Uh -huh. Y se está ya pactando con el Brasil. El mayor mercado en la región es Brasil. Brasil tiene un déficit de cloro de potasio... ...de 4 o 5 millones de toneladas... Uh -huh. Entonces, nosotros yo creo que podemos ser perfectamente el mayor proveedor y el más competitivo del Brasil en cloruro de potasio. Pero además está la Argentina, probablemente el Perú, pero mire, eh, el mercado brasileño puede consumir toda nuestra producción ¿no? y mucho más. Entonces, no tenemos muchos problemas. Por el contrario, el litio sí está demandado en el exterior, principalmente en la Asia y en la China, ¿no? Pero nuestro plan también es incorporar el litio en las baterías y esas baterías sí. incorporarlas a los sistemas fotovoltaicos en el plan nacional de electrificación que tiene el Ministerio de Energías. Entonces también va a haber consumo nuestro de litio, pero a través de las baterías. Es decir, un producto, una cadena que empieza en las salmuera sí. y termina en sistemas fotovoltaicos para dar iluminación y energía a la población boliviana. Es lo que se veía en Oruro, por ejemplo. Claro, allí hay uh -huh. una planta muy grande que está, creo que unos dos meses más para inaugurarse, uh -huh. pero hay otra planta que ya está funcionando en Uyuni, más grande, todavía fotovoltaica, y esa, esa planta nos, es posible que en las cercanías pongamos la planta de baterías. ¿Estas son las, eh, las alternativas, y las energías alternativas? Exactamente, son uh -huh. energías renovables porque la fuente de energía es el sol, Uh -huh. y entonces eh, eh, los, y amigables con el medio ambiente pero claro, claro que sí sustituyen a los, bueno a todas las otras energías la energía hidro, la, la energía de, de, de los ríos el, las hidroeléctricas, las, ¿no? las hidroeléctricas de, la, sobre todo las termoeléctricas uh -huh. del, del gas y bueno todo lo demás lo mismo que las energías eólicas no de, con las aspas uh -huh. entonces estamos en una cadena muy interesante y Estamos ya en curso de completar Estas cadenas tan importantes para el país Que no solamente generan digamos, sí. Desarrollo intelectual, tecnológico Sino ingresos para Bolivia, para la región Vice sí, ministro, estamos hablando De, de realmente ya cono, Conocer, y palpar Ver los resultados de una industrialización En diferentes áreas Así es, claro que sí, estamos palpando eso Y bueno, vamos a invitar a todos los periodistas que quieran ir A la inauguración de la claro planta que sí. Y van a ver qué tamaño sí. tiene esa planta ¿no? Es una planta gigantesca como lo es la planta de urea, plantas que hace poco no soñábamos, ¿no? es una planta gigantesca que realmente mire, como le voy a dar un ejemplo, desde que entra la materia prima, uh -huh. desde que se vuelca a los buzones para empezar el proceso de, de molienda uh -huh. hasta que sale el producto, son seis horas, seis horas de tratamiento, entonces por eso es que tenemos que empezar a producir antes para que el presidente vea todo. ...porque si el presidente inaugura y empieza a arrancar... Tendría que queda seis horas para ver el producto final. <risa> y, y la idea es que, se llega, que ya sí, se que, muestre, obviamente. Claro que sí. Viceministro, mire, tengo tantas consultas. Eh, empezar a hablar de este tipo de plantas tan grandes como se está conociendo, nosotros obviamente no tenemos la experiencia. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla el acompañamiento también de, de tecnología? Cuando ustedes hacen la licitación y la adjudicación de una empresa, ¿viene acompañada de eso, de la formación sí. profesional? ¿Estamos ahora en el país con la capacidad de decir si tenemos profesionales Gustan información Porque esa parte es complementaria también sí, sí. A, a los proyectos que se implementan. Es fundamental, pero como usted dice, en los contratos se establece necesariamente la mm, incorporación de conocimiento no solamente a los operadores, que es fundamental. Es más, cada empresa que brinda un equipo eh, capacita al operador. ¿no? Pero además nosotros hemos hecho un trabajo previo. En general la ingeniería básica la hemos hecho nosotros, con nuestros técnicos científicos, tanto en el potasio como en el litio. Uh -huh. Y luego han tenido también, ya técnicos superiores e ingenieros, han tenido también formación. Entonces, mire, se arranca la planta y está en manos de bolivianos, ¿no? como lo está en este momento la planta piloto, como está en este momento la planta de litio piloto, como está en este momento la planta de baterías que fue hecha por chinos, pero ahora están todos los bolivianos, y la planta de baterías católicas uh -huh. que hicieron los franceses, pero están todos los bolivianos, porque hemos aprendido, hemos recibido y ya la hemos ...hemos absorbido toda la tecnología... ...pero además tenemos... ...esto es un área muy competitiva... ...tenemos que seguir formando gente... ...y tenemos gente que está formándose... ...en universidades del exterior con las becas... ...que el presidente Morales... ...las 100 becas que el Estado Boliviano paga... ...para estudios de posgrado y especialización... ...una de las áreas es precisamente... ...recursos de la política y el litio... ...tenemos gente actualmente... ...en universidades francesas, alemanas, chinas... Uh -huh. ...japonesas, holandesas... Y bueno, algunos ya han vuelto, otros están estudiando y vendrán gradualmente. Sin duda alguna, eh, nos, nos sorprende bastante, viceministro, y es, me imagino que sí, porque eh, si nosotros hablamos de la industrialización del litio, solo pensábamos eh, en baterías y ya, pero, es muy, pero estamos hablando de algo más, más larga, grande, algo, algo muy, muy grande. Que requiere una base, primero... De personal, pero luego también una base tecnológica y científica, que significa laboratorios, equipos de última generación que ya están instalados en la palca. Estamos construyendo la infraestructura, pero primero ya los equipos, porque ya están siendo operados, nos, nos sirven para otro tipo de tareas. Entonces, eh, tenemos que seguir con esto porque las perspectivas son muy grandes, el litio puede, puede utilizarse en muchas cosas también. Entonces, eh, realmente es una, una vía muy grande que tiene una perspectiva muy grande de seguir añadiendo valor agregado a nuestras materias primas Me sorprende eh, lo que nos señala Viceministro, ¿cuánto el Estado ha invertido en estas etapas? Uh -huh. Sé que tienen sus etapas porque son proyectos pilotos sí, y, sí. y luego la planta en sí, en toda la sí, cadena sí, sí. eh, es una fuerte inversión ¿eh? Sí, muy fuerte uh -huh. La planta piloto ha costado 20 millones de dólares uh -huh. con recursos de la Comibol primero ¿no? uh -huh. Esta planta pero ya está produciendo hace cuatro años ¿no? y está dando recursos la inversión de la segunda fase industrial, las plantas de, de potasio que se van a inaugurar en un mes, y la planta de litio que se van a inaugurar al año, la una ha costado 178, que se está, creo que falta pagar 10 millones, una cosa así, eh, se ha pagado más del 95%. 178. Y la planta de carbonato de litio va a costar 96 millones, es el, es el contrato, pero hay trabajos adicionales que no estaban dentro del diseño, costará unos 110 millones. Pero eh, otros usos importantes son la, con la construcción de piscinas, los laboratorios, el equipamiento, la maquinaria. Entonces, toda la inversión son en este momento la fase 2, 745. ¿no? Pero la, hasta 745 en la fase 2 y 20 en la fase 1. O sea, 765 millones. Y para la fase 3, que es la asociación con la empresa alemana, 1.300. Estamos hablando que en tres años más, la inversión de todo este proyecto son más de 2.300 millones de dólares. Una inversión en el rubro minero, la más grande, sumada a todo el resto de la historia. Si uno suma la inversión pública en minería en 100 años, no alcanza esta cifra. Le digo porque conozco un poquito el área, ¿no? <risa> viceministro realmente nos sorprende estos datos eh, ya los resultados eh, eh, porque es una inversión fuerte eh, esto eh, va a tener utilidades obviamente sí. eh, se ha proyectado porque y ahí voy a enlazar el tema del litio. Hemos escuchado hace semanas, o sea, la pasada semana, para ser precisos, por ejemplo, el tema del litio en el Perú. Sí. ¿Eso ha generado algún tipo de preocupación a Bolivia? No. ¿Cuál es la capacidad? Porque se decía tiene la mayor reserva. ¿Esto qué significa para nosotros? Somos países vecinos. ¿Pero qué significa? Mire, sin tratar de igualar las cosas ni de asimilarlas de manera total, pero hay un parecido común, igual mensaje que hubo hace unos ocho años de un yacimiento en Afganistán. ...dijeron exactamente lo mismo... ...en la se ha descubierto... ...imagínense descubrir... Este, ...en minería no se puede descubrir... Sí, ...hay que hacer geología... ...y hay que hacer exploración... ...y hay que valorar y eso dura años... ...no es cuestión de decir... Eh, ...he descubierto una mina y listo... ...y se habló así tan rápidamente... ...de que era la mayor reserva del mundo... Uh -huh. bueno, ...han pasado ocho años y no sabemos qué pasa... ...no hay noticia alguna... ...no quiero decir que se habló del Perú... ...porque parece que es una cosa más seria... ...se habló de una empresa ya... ...una empresa canadiense... Pero mire, ellos hablan de la mayor reserva del mundo y hablan de 2,5 millones de toneladas de litio. En el salar, de acuerdo a lo que ha hecho el señor Risacher, la década del 80, en la primera capa del salar, los primeros 5 metros de salmuera, hay 10 millones, cuatro veces más que lo que dicen que hay en el Perú. Y solo en 5 metros. En este momento va a empezar el trabajo una consultora que va a hacer el estudio de las reservas del salar de Bioní uh -huh. y va a entregarnos a fin de año. ...hasta 50 metros... ...y ahí vamos a ver... ...que el salario de Uyuni... ...tiene varias veces más... ...que lo que dicen los del Perú... ...muchas veces más... ...así que... ...por una parte eso... ...en cuanto a las reservas... ...en cuanto al desarrollo... ...mire sabemos que es un... ...es un yacimiento que tiene uranio... ...junto con el litio... ...muy complejo de, de... ...de explotar... ...hay que tomar medidas... ...extremas de seguridad... ...el costo ha de subir... ...pero además... ...por la prensa sabemos... ...que es un desarrollo... ...desde cursos arqueológicos... ...quizá eso incluso empieza la producción... ...porque no creo que puedan destrozar esos recursos... ...que están ahí en el yacimiento... ¿no? ...y finalmente si lo hacen... ...están en etapa de exploración, 11 años... ...de acuerdo a la prensa... ¿no? ...yo no tengo ninguna otra información sino a la prensa... Uh -huh. ...había empezado en 2007 y estamos en 2018... ...pero está en exploración... ...después viene el proceso de diseño el proceso de producción y bueno veremos el problema es que nosotros ya estamos pues produciendo no carbonato vendiendo montando la planta industrial y empezando los estudios con el decreto de ayer para los otros productos de agregación de valor las baterías y claro su componente principal los materiales catódicos Viceministro, es, es importante conocer un poco sobre esto, dejar de especular, considero, es. y, y empecemos sí, el trabajo de manera más seria y la fuente oficial, obviamente, ustedes ¿no? que manejan estos datos. Yo quiero agradecerle, vamos a estar muy at atentos a esta Seguro. planta Seguro. de cloruro de potasio, cloruro fertilizante de potasio, sí. en sí, en palabras sencillas. ¿no? Los últimos días de agosto, es decir, en un mes. En un mes vamos a estar viendo eso. Ha sido un gusto, gracias no, como siempre. No, el gusto es mío, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, que tendremos al retornar. Vamos a hablar del aniversario de Perú este 28 de julio. Ya volvemos.